hago que ese edificio de apartamento vaya creciendo junto conmigo porque es verdad que no tengo el 100% pero quizás tengo el 40% entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir esos cuatro pisos del edificio supongamos que son cuatro apartamentos vamos a construir cuatro pisos uno encima de otro pero por dentro solamente vamos a desarrollar uno y eso se trata el fast track es comenzar como que por etapa que la casa vaya creciendo, el apartamento vaya creciendo conmigo. Eso mismo va para el tema de la casa. Ah, Calderón, yo siempre he soñado con tener una casa de cinco habitaciones, pero además tengo el 40% del presupuesto. Pues entonces, hacemos un diseño de la casa completa con cinco habitaciones, con piscina, con doble altura, con centro abierto, con una, un, una isla en la cocina, con todo, pero no lo hago todo, construyo una parte y ya sé que dentro de un tiempo, unos años, ya tengo el espacio definido, dibujado, para yo poder hacer eso que quiero hacer y, y lo completo. Pero todo comenzó así porque lo planifiqué, hice un diseño ejecutivo para llevarlo que por etapa